me bajé de la bicicleta, yo me subí rápido al carro, solo, pero cuando me bajé en el hospital, me bajé como, como si nada y me caí. Tuve dos fracturas en la cadera, dos fracturas en las costillas y una fractura en la clavícula que todavía tengo. Desafortunadamente estábamos llegando a Girardot, habíamos salido de Apulo, llevábamos como unos 60 kilómetros y el señor se descuidó, no sé qué pasó y me tocó por detrás en el carro, con mi propio carro, la rueda de atrás de mi bicicleta y ahí tú tengo unos segundos de que no me acuerdo de nada. Era como un pensamiento positivo y uno como negativo, el positivo es que estoy contando el cuento, que no pasó a mayores, a pesar de los aparatos del de accidente no fue tan grave y la negativa era como, ¿será que voy a poder volver a montar mi bicicleta?, ¿será que en mi casa me van a dejar volver a montar?, ¿será que espero de volver a montar?, como esos pensamientos todo el tiempo pero afortunadamente todo se dio y mira estamos otra vez empezando